Nos hagamos fuerza, insisto en volverme mi alivio, no desperdiciar mi existencia, los falsos quieren moldear, nuestra voluntad provocan demencia, vivir con luz, pero Voluntad provoca demencia, vivir con luz pero no ver, que el que no lucha no despierta. Si nos quitan nuestros sueños, solo la carne nos queda. Si Ese pulso que se reconoce en el padecimiento y el egocijo Un arrebato herido que busca fuga Un río, un certícalo púrpura Un dios minúsculo que usa nuestras manos Que nos nuestros sueños Muchas gracias, buenas noches Muchas gracias, Gracias Gracias Muchas gracias, señor, dar, tener paz Gracias Muchas gracias Muchas gracias, Burin eh, Purimunay y, y Calle Olivera. Así estoy en las redes sociales, poco a poco estoy avanzando también, ya se viene, bueno, ya van a saber un poco más de mí.